Florosa. arrancamos con, con tanque lleno. Está, cargamos combustible, ya estamos en marcha, esto es Palermo, vamos a y una mañanita.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 distintas situaciones de pesca eh, bueno comentarle eso comentarle que ingresaron algunos modelos nuevamente la venganza arte eh, también en shimano eh, bueno una clásica que sigue ingresando todo el tiempo es la sojón eh, otra modelito de, de shimano junto con shimano ingresaron algunas cañitas de, de, de Spinit, como la sensitive eh,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 Además, está decirle que tenemos dos marcas: tenemos Marca Castel, Equifish, Suricovo, Tech. Eh, eh, hay distinta variedad en, en distintos gustos: más dura, más blanda, más corta, más larga. Eso, cualquier cosa nos consulta. Tenemos cañas también de peje en tres tramos. Eh, así que, bueno, cualquier cosa tiene los datos aquí pie de, de, de la pantalla, nos escriben y nos vamos a, a asesorar de la mejor manera. Así que nada, nos esperamos.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 Cañas de alta gama, premium, por ejemplo esta la Rage, este, no sé, separé tres cañitas para que la vea. está la línea Mohobike, esta es la línea de lujo, la pruder, la Legend, están las mojo está esta la AVIC, son todas cañas, como le dije, premium, que vienen con muy buen mango, todas de Bike vienen de 10-17 libras, vienen 14-25 libras, hay hasta 40 libras, muelen las cañitas. En Bai, para trolear, está por ejemplo RAIS para trolear. Y son cañas que el, el punto medio de la caña de la línea Mojo están aproximadamente en 33 mil pesos. Y acá la Tournament, por ejemplo, vale 65 mil pesos. Lavis, la por ejemplo, vale 47 mil pesos. Son una línea premium de caña que es ideal para este tipo de pesca, estas cañas premium ya vienen con pasadilo de pastillas altas tomame acá este pasadilo para que se pueda ver, es, tiene una terminación excelente Pasadilo de pastilla alta de óxido, cañas premium aquí en el pez gordo y realmente la van a conseguir con un precio excelente, En medio de pago lo combinamos, no hay problema, nos vemos en la próxima En Rincón de Milbert Tigre, el arco iris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 Eh, salado ha, también, ¿no? ha mejorado el salado, incluso ha mejorado también Altos verdes. Eh, eh, ha, ha, ha repuntado bastante la pesca. Una alegría, sí, sí. El recado, siempre, el corredor con buena sí, opción y sí. ¿no? <risa> sí. Si quieren buena mojarra, venimos por el carro. Bueno, no, ¿no? Muchas, muchas gracias. Gracias, buencito. <risa> vale. <risa> ya está, ya está, ¿no? ¿Dónde lo sí, tantas. Sí, vale. Excelente. Tamaño perfecto para... ¿Para, para echar Sí, tomadito. Vale. ¿Y si quieres grande también la tenés? No, la Mediana, grande, separamos como siempre bueno, el tabán este, este, Y esto, bueno, es un poco más de media porción. Sí, buena porción, muy buena. Sí. Sí. La es que sí. Cabañas El Pica -palo, Entre Ríos, Argentina.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 o al 11 36 80 70 60. bueno ya levantamos la mojarra en el catu y ahora a buscar una buena media de una atalaya, un clásico de chascomús, riquísima, vamos a comer algo, desayuno y seguimos Ah, más o menos la medianita de atalaya ¿eh? que, esa, que ricas que son para arrancar la mañanita vamos a pescar a chascomú así que la vamos a pasar bien ¿no? <ríe> Mirá, más o menos ¿no? con un cafecito seguimos ya estamos cerca De la ciudad de Chascomús, hermosa ciudad natal de Raúl Alfonsín, ¿eh? espectacular la placita, clásica ciudad de, del interior, ya estamos llegando a la laguna, bueno acá llegamos a la laguna de Chascomús, la más grande de las encadenadas tiene aproximadamente 30 kilómetros de diámetro, toda rodeada por asfalto, campings, restaurantes, un lugar ideal para venir en familia, está hermosa, con un vientito noreste, mira qué lindo, lindo para caminar, costanera, muy visitada los fines de semana. Y bueno, vamos a ver si tenemos algún pique de pejerrey.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 y vamos a pescar ahí en la costanera. Ese es el dato que nos dijo Juancito. Acá ya armamos todo para pescar La ¿te gusta acá? bueno, quedamos acá. acá tenemos un pescador ya con un buen pejerrey de fondo Así que está activada la laguna con un buen ventito risadita Viento Noreste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 Tenemos chance de pesca, ¿eh? linda costa para venir en familia y intentar la pesca. ¿Tú sacaste? Bien. ¿Tres? Bien de fondo tirando lejos. Un disfrute también se trae. Ah, sí? Sí. No. no, nada, no. no. Tengo un par de toquecitos, pero qué anzuelo tenés, chiquito? ¿Eh? ¿Qué anzuelo le pusiste? Eh? De... Sí, ¿eh? si ves, el que agarró, no, el que no te... eso es grande no, ese. Eso, no, es grande, eso es grande, eso es grande a ese le el más grande. Y este es un loco citado que tenía. Ah, no, son grandes esos ¿eh? para... Yo le sí, puse más chiquitos, eh. Y para agarrar más chiquito rápido. Agarraba grande, chiquito. Bueno, sí. Buenísimo. Sí. ¿Ahora? Sí. Una ¿De fondo? De flote. Con Barranquín. Yo agarré toda foto y ninguna foto Esa línea usamos nosotros en Canal 15, allá en Cerro de la Chico, Gloria. pero oxidado. Ah, sí, ese va bien, sí. sí. Ese está bien. Vamos allá en... Vamos a lo del Vasco, allá Ah. Cerro de la Gloria. Sí. Que es Castelia. Ahí estamos. Ahí, ahí vamos, estamos con estas líneas que son de cuatro anzuelos. Y bueno, ahí la tiramos y dejamos que se derive solita y ahí queda, y ahí... ahí sacan con ese sí. sistema. Pero hacía si mucho frío, nosotros vinimos temprano, ¿no? ¿Ah, sí? 6 y media estábamos acá, pero bueno. ¿Vos estás tirando de fondo, lejos también? De fondo y de también. Ah, de verdad. También en estas cañas puedo tirar lejos para no para poner más lejos, tan, podés lograr sacar algo más grande. Claro, pero sí. no distancia. Sí.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 Poco pico y vos metes sí, un doble, ¿cómo se? Sí, bueno. El es que sabe, sabe, ¿no? El que sabe, sabe, que no... Es que no jefe. Mira, campeona, mira, campeona, mira, qué ah, con el, el barranquín. barranquín. El barranquín. Ah, está Durito están, ¿no? Sí, está Cerquita te picó sí. Mirá. Buenísimo, sí Gracias. Esta es la banda pesquera. echas como dan anda cakap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 más o menos no está aprendiendo sabes por qué la traigo no por qué la traigo la traigo porque siempre pesca pero ahí te saco un apito. medianito no el medio más chiquito y el de abajo es más grande bueno arrancó con todo chas vamos pesca de costa para pasarlo en familia vamos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 82-50-5497 y 416-178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio.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 tres por ahí estamos solo por eso Esto, la laguna que grande chascomú de costa ¿eh? a ver si puedo meter alguno más pico 3, nada bueno, seguimos Lo voy a desembocar ahí. miren, el primer anda ese barranquín, espectacular, sí. si no saca no la vale, 2 este. sí. si no, no vale, si, saco los, si no saco si no saco nada, espectacular che, me está picando ahí en 40 centímetros, 50 sí. a ver una fotito, si sí, tiene,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 con linda pesca de costa, idea para venir en familia. ¿Viene? parece que viene pesadito. Vamos a ver qué sale, a ver qué sale, viene un pejerrey eh, uno vi. Viene lindo ese peje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 Es, pescadora, te traje para que safes la nota. Gracias.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 cerquita y bueno podemos aprovechar la pesca en familia. Espero que les haya gustado y continuamos con del pescador tele.